Fuck you, no veo el miedo de fondo Si sí, tú no sé qué me estás cantando Un día lo dupliqué, el otro lo perdí todo Recupero y vuelvo otra vez La ruina me sabe va poco a poco I got it. me tiran al fome me quieren el baile Vale, vale, vale Yo sin batería, perdiendo más Dale, dale, dale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 esto se gana billetes buscando la lana mama mama se compran 6 sajas no pasa nada tu rima muy mala tu novia muy baja yo no hago el vago mi flores se encaja se encaja, todo el días de que y luego lo cascas así que te gusta y te hace una paña dime qué pasa no estamos de guasa, déjame que elija su tija lija. ahora soy bien sin dar a ti primero se elija y luego se barniza segundo se cobra y luego unas risas dímelo baby en el último tramo Aquí nada es gratis, sin más de reclamo. De día me llamo, de noche no llamo, pero de la cara yo no miento en vano.